Temporada 2022 en Laguna La Picaza. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Pesquero Laguna La Picaza. El guía Ramón Garcilaso de Raymond Pesca te espera en el sur de Santa Fe.